Eso. Sí, doctor, buenas tardes, escuchamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana número 14. Ya estamos culminando prácticamente ya el semestre. La presentación ya es obligatoria de sus. <tose> Así es, doctor. A una semana nada más de clases y ahí... Así es. Y entonces, se les ha dado todas las facilidades del caso. Algunos han solicitado, ¿no? La otra semana tengo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En esa parte, tenemos muchos compromisos. Si no trabajamos, ¿de qué vivimos? Pero eso no impide la presentación de sus trabajos. Se les ha brindado desde un inicio los títulos. Se les enseñó a elaborar la, la temática y definir el título, la matriz operacional. Y de consistencia. Ello nos ha permitido. Tener un avance al momento de desarrollar. El proyecto. Hasta. La última sesión se les enseñó hasta. Compaginar y enumerar. A pesar que no está en el sílabus. No está en el sílabus. Pero hay que avanzar y se les enseñó. Algunos lo dominan, ¿no? Posiblemente, pero se les dio las pautas. Voy a acabar el día de hoy con la explicación teórica del tema y luego pasamos a la parte práctica, ¿no? Ya ustedes saben la dinámica. Se escuchaba al inicio un tutorial, un video o material de trabajo. Fiel a mi estilo porque sé que no todos ingresan, pero nos sirve para reforzar, retroalimentar, para tener la metodología o pedagogía del caso. Hacer investigación no es fácil en un país como el nuestro. No tenemos esa cultura de investigación. No tenemos los conocimientos básicos. Eso dificulta el desarrollo de un proyecto. Dificulta. Y entonces, como ustedes habrán observado, han tenido pues limitaciones o dificultades. Y en el material de trabajo que hemos visualizado y escuchado, los que ingresaron temprano, allí hemos visto cómo en otros países también se hace investigación. Ese es el mensaje. ¿Cómo se organizan los estudiantes de los diferentes grados? ¿Cómo se organizan los estudiantes de las diversas carreras? Y escuchábamos un material de educación infantil. En nuestro país se llama educación inicial. Allá se llama educación infantil. También se hace investigación. Y allí se escuchaba la forma de cómo se presentaba un trabajo final de una carrera, área o buenas especialización. Buenas tardes, buenas tardes. Y escuchaban los dos jóvenes estudiantes, ¿no? La forma cómo. Elaboran sus diapositivas, la forma como seleccionan sus temas, las diapositivas o PTT, como hemos observado, se aplican en nuestro país, en su gran mayoría, se aplican en las sustentaciones o presentaciones finales, en las tesis, por citar un ejemplo. Algunas universidades te dan el modelo de PTT o diapositiva. Otras no. Y entonces el estudiante tiene que elaborar su propia diapositiva. Algunas universidades te dan 15 o 20 minutos. Otras te dan media hora. Luego vienen las preguntas del jurado. Tres, cuatro preguntas por jurado. Pero usted tiene que elaborar sus diapositivas. Puede empezar como observábanos en el video, con su carátula, el tema, los datos de las presentadoras, así se llama, presentadoras. Aquí les llaman tesistas, investigadoras. Puede empezar usted con la introducción. No va a poner toda la introducción. A veces es mucho texto. Luego puede seguir con el planteamiento del problema. A veces el planteamiento del problema es de una o dos hojas. Tampoco va a poner todo. Es mucho texto. Solo ponga las palabras claves que usted sabe que le van a servir para ir hilando, hilvanando. Y definiendo su trabajo de investigación. Eso hay que hacer. Vendrá luego el problema general, los problemas específicos, la justificación e importancia son limitaciones. Eso depende del modelo o esquema que usted tenga a la mano. Vendrán los antecedentes, como hemos observado, ¿no? Ya eso depende de su creatividad, de su imaginación. Si usted tiene cinco antecedentes internacionales o nacionales, no los va a poner todos. Puede poner uno puede poner dos. Dos internacionales y dos nacionales, puede ser. Lo puede acompañar de alguna imagen. Eso requiere de tiempo. Vendrán las bases teóricas o la doctrina. Debe poner los más importantes. Vendrá la metodología. Allí usted debe ser precisa. En síntesis, debe trasladar su metodología a su PTT. Pero precisa. El tipo, el nivel, el diseño, puede ser la población, la muestra, las técnicas para la recolección y procesamiento de datos. Así debe usted ir ordenando lo que corresponda. Vendrá. De acuerdo a su esquema, vendrá la operacionalización de variables, vendrá su presupuesto, la administración. Si es tesis, vendrás las conclusiones, las recomendaciones o la bibliografía. Si le dan 20 minutos, es difícil que usted elabore 30 diapositivas. Si le dan 20 minutos, debe tener 15 diapositivas para ir controlando el tiempo. Eso ya se ve en la parte final. Lo que quiero explicar o decir o reafirmar es que, como hemos observado en el video, los países hacen investigación. México, Honduras, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, hacen investigación. Por eso la investigación es universal. La investigación se aplica en todos los países. Ya depende de cada país de su sistema. Y es lo que observábamos en el video. Cómo las estudiantes se organizan y empiezan a sustentar sus trabajos. Han elaborado sus propias diapositivas. Cuando yo presento mi diapositiva, reitero, eso se hace ya en las tesis. Ya debo haber hecho mi proyecto, mi plan, mi trabajo de investigación. Ya pasé por seminario de tesis 1, seminario de tesis 2. Estoy ahora en la entrega final de mi trabajo. Con ese recorrido, con esa experiencia o ese bagaje, ya debo dominar mi tema. Y es lo que tengo que sustentar. Las diapositivas en algunas partes se lee, pero hay que interpretar. Solo sirven de guía, pero hay partes que sí se deben leer. Por ejemplo, los problemas, los objetivos, las hipótesis las conclusiones, las sugerencias, sí se deben leer. Las bases teóricas y los antecedentes se interpretan. Elaboro mi PTT, pero eso me va a servir solo de guía. Y entonces no debo tener mucho texto. Debo controlar mi tiempo. En el caso nuestro, como estamos en proyecto, lo estamos visualizando. Estamos aún corrigiendo, dando sugerencias. Pero eso ya debe estar listo para presentarlo y poder pasar por el turnitín. El turnitín arrojará el porcentaje de similitud. Ya lo venimos haciendo con otros grupos. Ningún docente le puede decir esto no sirve, esto no vale, no se dice, no es ético, no es profesional decirle a un estudiante cuando saca 40, 50, 60, no es ético. Lo que hay que decirle es que hay que corregir y en realidad se corrige, se corrige, hay que excluir citas. Hay que hacerlo sin depósito. Sin depósito quiere decir que no se guarda o se almacena automáticamente. Si no marca eso, se guarda su trabajo automáticamente y cuando lo vuelve a pasar, sale copia de su propio trabajo. Por eso eso lo hace la universidad. No cometan el error de pasarlo por cuenta propia. Y cuando se vuelve a pasar, sale el porcentaje elevado. Por eso, desde un inicio se le ha dicho, debe acabarlo para pasarlo por el turnitín. ¿Quién lo pasa? El quien les habla. El turnitín ya es un programa que está diseñado por la universidad. Estamos en las instancias finales. Por eso el tema, presentación y sustentación final del proyecto de investigación. Y entonces, existe mucha teoría. Mucha doctrina, ¿no? Como existe siempre en estos tipos de trabajo de investigación. Existe mucha teoría, mucha doctrina. ¿Pero qué es la presentación de un trabajo de investigación como observamos? La presentación de un trabajo de investigación es el resultado final de la investigación. Que empezamos en marzo, a través de un esquema, a través de un proceso, a través de etapas. Por eso la investigación científica es sistemática, planificada, coherente. Requiere de supervisión, monitoreo, comprobación, contrastación, revisión, para darle el visto bueno. Para la redacción, también se les da las sugerencias. ¿Cómo se redacta? Se redacta de acuerdo a lo que propone nuestra guía metodológica. La guía metodológica te proporciona las pautas desde un inicio. Es lo que hemos venido haciendo. Pero también... Hay algunas recomendaciones, ¿no? Hay algunas recomendaciones. Para poder ir avanzando o desarrollando nuestro trabajo. Como es la que observamos aquí. ¿No? En los proyectos o en las tesis. Hay algunas recomendaciones que se dan. Hay que tomarlas en cuenta. A veces no lo hacemos. Y bueno, ocasiona dificultades como las que hemos encontrado, ¿no? Anticípese a las preguntas y prepárese para ellas. Es lo que les recomiendo a ustedes. Cuando están en tesis, el jurado le va a decir de dónde sale su pregunta general, de dónde salen las preguntas específicas, de dónde sale el objetivo general. La hipótesis general, objetivos específicos e hipótesis específicas. Ya se les ha dicho que todo guarda relación. El título guarda relación con las preguntas. Los problemas, objetivos e hipótesis específicas salen de la segunda variable. Usted allí en su esquema tiene una variable de estudio, que es la segunda. O llamada variable dependiente. De esa variable dependiente salen sus dimensiones. De esas dimensiones es que salen los problemas, objetivos e hipótesis específicas. Y de esos indicadores salen las preguntas. Los indicadores también nos van a servir para complementar teoría y doctrina. Por eso, anticípese a las preguntas. Una de las preguntas clásicas es esa. Otra de las preguntas clásicas del jurado es, oiga, explíqueme su metodología. La metodología se refiere al tipo, al nivel, al diseño, al enfoque, las técnicas o instrumentos para elaborar y procesar datos. Esas son las preguntas clásicas. Otra de las preguntas clásicas en su tesis es, ¿de dónde salen sus bases teóricas? ¿De dónde salió su teoría? ¿Lo hizo porque usted se imaginó o porque alguien le aconsejó? Miren, ya los estoy preparando. ¿eh? Si les preguntan eso en su tesis y no lo responden, se van a acordar de mí. Yo no sé si les seguiré enseñando el próximo ciclo o semestre, no sé. A mí la universidad me contrata y me dice, dicta estas cátedras, estos cursos. Pero aquí hay algunas recomendaciones. Y entonces les preguntan de dónde sale su teoría. Usted le dirá, lo hice o salió luego de la dimensión de mis variables. Mis bases teóricas salieron de la matriz de operacionalización de variables. De allí sale, tal como lo he venido repitiendo en muchas oportunidades. Por eso, anticípese a las preguntas y prepárese para ellas. Otra de las preguntas clásicas es, ¿y de dónde salen las conclusiones? Usted le dirá, las conclusiones salen de mi título, pueden salir de mis objetivos. Si es correlacional, salen de la contrastación de hipótesis. ¿De dónde salen las recomendaciones? Las recomendaciones es un complemento. De las conclusiones. Si usted tiene cuatro o cinco conclusiones, debe tener cuatro o cinco recomendaciones. A eso se refiere esta parte. Anticípese a las preguntas. Practique. Vístete formal. La formalidad. Debo ir pues bien alterno, al saco, corbata. No voy a sustentar con un polo o un jean. O zapatillas. Está usted en una clase pública. Porque las tesis son públicas. Las clases son magistrales. Es como el docente. Se presente ante usted con un polo. O zapatillas y con su jean. Eso no es formalidad. Otro de las. Actividades o recomendaciones, como observamos, delegar actividades previstas para el transcurso de la tesis. Delegar actividades previstas. Debe usted hacer seguimiento a su trabajo. Cuando usted se sustente, se emite un acto resolutivo, donde allí está la fecha, el día, el año, la hora. Y los miembros de su jurado. En una tesis. Se hacen pagos administrativos. Y se emite un acto resolutivo. Allí ya no hay nada que discutir. Ya se le programó la sustentación. Tenga un plan de respaldo. Tenga un plan de respaldo. No hay que ponernos nerviosos. Se califica dominio. Presentación del tema. Seguridad y confianza en sí mismo. Capacidad para responder preguntas. Sobre todo dominio del tema. Dominio de la metodología. ¿Cómo inicia? ¿Y cómo debe finalizar? Para evitar... Algunos sin sabores, como por ejemplo, regresen en seis meses, vuelva a prepararse, lo volveremos a programar. A algunos jurados ni les dan la respuesta, se retiran y dejan solo su informe en la secretaría. Cuando se retiran significa que no lo han aprobado. Por eso hay que tener un plan. ¿Cuál es ese plan? El plan es que usted debe prepararse. Debe hacer simulacros. Aprender a lidiar con los nervios. Eso requiere de práctica, de dominio. Hay que amanecernos. Hay que practicar. Si se requiere el apoyo, la ayuda de un experto, o de un asesor externo hay que hacerlo, porque es su tesis. Imagínese cuando usted apruebe su tesis, por unanimidad. Por unanimidad significa todos aprobaron. Por mayoría, si son tres, dos aprobaron y una no. ¿Cierto? Alguien no aprobó. ¿Será? Pero usted finalmente está aprobando. Y así en la presentación de los trabajos, en el caso nuestro, vamos a ir empapando porque los vamos sustentando, explicando, los vamos haciendo práctica, vamos haciendo un hábito. Nosotros estamos en proyecto, pero nos estamos habituando a presentar los trabajos. Ya debemos tener cierto aplomo. Y entonces. ¿Por qué? Porque cuando vamos a sustentar, se sustenta ante una audiencia, ante un público. Por eso las presentaciones finales son públicas, las clases son públicas. Y entonces se invita a un auditorio. Bueno, hoy son virtuales, pero así sea virtual. Algunas universidades le dicen, debe usted tener mínimo 10 a 15 invitados, aunque sean virtuales. Ese va a ser su auditorio, su público. Muy aparte es el jurado. Entonces, hay que preparar el material del trabajo, el discurso. Allí se va a visualizar su oratoria, su retórica. Debe preparar su material con mucho esmero, con mucha dedicación. Textos, imágenes, videos, audios, multimedias, etcétera. Hoy, ¿qué hacen? Nos dan un link. Ingresamos con ese link. Para eso ya hemos preparado nuestras PTT, nuestras diapositivas. El jurado dará lectura al acto resolutivo y luego le invitará a usted a empezar con su disertación o exposición. Usted dirá muy buenas tardes, señores miembros del jurado, con la venia de ustedes. El quien les habla es Miguel Ángel Carpio Sánchez, Salazar Ponce y Guillermo. Se presentan, presentan el título o el tema, y sin más preámbulos, empiezan. Con aplomo, con dominio, con seguridad, con confianza en sí mismo. Se nota leguas, así sea virtual. Se nota leguas. Y entonces, hay que preparar la presentación de los trabajos de investigación de acuerdo a la estructura, de acuerdo al esquema que usted tiene. Para eso ya pasó un proceso. En el caso nuestro, ya estamos por acabar el semestre. Cuatro meses. Tiempo suficiente para preparar un proyecto. Ya no hay disculpas. Por eso, la estructura de un trabajo. No se hace un trabajo al azar, en forma empírica. Hay un seguimiento, hay una concatenación. En el ejemplo que tenemos a la vista, portada. Es lo primero que debo empezar con mi portada. Así empezamos la nuestra. Con mi portada o el título o carátula. puede venir las líneas de investigación, el título del trabajo. En este caso, luego viene el índice. En el índice debe estar todo el esquema del trabajo. Todo el esquema. Lógico, ya debe estar numerado, compaginado. La introducción. La introducción es breve. Puede ser un párrafo de 10, 12 o 14 líneas. ¿Qué me hace la introducción? Me hace un comentario. Un comentario que sea interesante. Donde usted me explique por qué hace su trabajo. Puede poner el título de su trabajo de investigación. Allí me explica qué lo llevó, qué motivó a desarrollar ese trabajo. ¿Cuál es la temática o problemática? Allí me puede poner cuál es el objetivo general de su trabajo de investigación. También puede poner en la introducción las palabras claves. Y no abarca más de una hoja. En la introducción, la sugerencia la encontramos en nuestra guía metodológica. Allí nos dice cómo debe ir. ¿Cómo debe ir? Eso ya lo hemos explicado. A veces no tenemos tiempo para leer la guía. Pero hay que leerla. Luego vendrá el desarrollo del tema. Cuando hablamos del desarrollo del tema, hablamos de las bases teóricas. Hablamos de los antecedentes hablamos del marco conceptual o definiciones en el esquema que estamos observando, que se asemeja en parte a nuestro. Nosotros estamos en proyecto, pero ustedes como observarán, allí dice conclusiones. Cuando hablo de conclusiones es porque estoy ya en una tesis o en un trabajo final. Para hablar de conclusiones, Apliqué una encuesta, una entrevista, un cuestionario. ¿A quién la apliqué? La apliqué a mi población y sobre todo a mi muestra. Cuando terminé de aplicar mi instrumento de recolección de datos, ahora sí debo empezar a procesar los datos. En gráfico, en estadísticas, en tablas según lo que pide la universidad. En el caso nuestro, pide el programa SPSS versión 25. Lo debo poner solo en el proyecto, porque eso lo voy a realizar, pero cuando esté en tesis. ¿No? Mis conclusiones pueden ser de acuerdo a mis objetivos. Mis conclusiones pueden ser de acuerdo a mis variables. Mis conclusiones pueden ser de acuerdo a mis hipótesis, si mi trabajo fuese correlacional. Ya ese es otro tema. Referencias consultadas. Algunos esquemas piden bibliografía. Algunos le llaman referencias bibliográficas. Referencias electrónicas. ¿Cómo lo hacemos? O lo hemos venido haciendo en el caso nuestro con el gestor bibliográfico. O el tutorial. También lo pueden hacer manual, ¿no? En su computadora lo puede ir escribiendo, si es que no tiene o le falla el programa. Hay muchas formas de hacerlo. Y luego vendrán también los anexos, ¿no? Solo si son necesarios. ¿Qué puede ser un anexo? Un anexo puede ser mi matriz de consistencia. Mi matriz de operacionalización de variables. puede ser mi anexo. En una tesis se le agrega los instrumentos de recolección de datos, es decir, las preguntas. Algunas fotos, el consentimiento informado de las encuestas o instituciones. En el caso, la universidad pide la data. ¿Cómo se ha desarrollado? Cómo se si ha ingresado los datos. Y a eso, reitero, depende del esquema. Pero esencialmente cada universidad presenta su estructura, su esquema de investigación. Y entonces. De acuerdo. a nuestros sílabus, que allí los pueden observar ustedes. Estamos en la semana 14. Presentación y sustentación del trabajo de investigación. De igual manera.